algunos de ellos. ¿Ya lista para Monterrey? Sí. Y aparte de claro ser parte sí. de este festival tan importante aquí. Sí, en Sí, ya adelante. era creo que la segunda vez que venimos con rock en tu idioma